Señores, señoras, muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de este que es La Fuerza Informativa sobre todo. El periodista Vladimir Paula está cumpliendo con unos compromisos personales, por ello una servidora, Joanny Cordero, estará compartiendo con ustedes las principales informaciones de este viernes tanto en el plano local como a nivel regional, nacional y, por supuesto, también en el plano internacional. Así que agradecemos a ustedes el favor de su sintonía y le invitamos a que durante esta hora nos acompañen para cumplir con la encomienda de mantenerlos a ustedes totalmente informados. Sin más preámbulos, pasamos de inmediato con los titulares. En el plano internacional, tenemos hoy que entre cacerolazos y caos, decenas de heridos y detenidos durante un paro en Colombia. En México, dos muertos en un nuevo motín en cárcel por disputa criminales. En el plano nacional, la Junta otorga 24 horas de plazo para que partidos hagan correcciones en sus alianzas. Diputados del PRD presionan al PLD para no salir afectados por, por cuota del cumplimiento de género. Mayoría de combustible bajan entre un peso y siete. En el plano local tenemos que en Vistel Valle se quejan por las condiciones de sus calles. Hieren a hombre en medio de confuso incidente en las cercanías del ayuntamiento de Esta ciudad de San Francisco de Macorís. Dirigente del PLD, ante cuestionamientos hechos a Gonzalo, afirma: lo que importa es el trabajo. Con un costo que asciende a los 28 millones de pesos, esperan próximamente se culmine la remodelación del Ministerio de Agricultura en San Francisco de Macorís. Un dirigente comunitario exige a las autoridades locales den solución a problemáticas en Vista al Valle en esta ciudad. Ciudadanos cuestionados aseguran desean vivir en el extranjero por pocas oportunidades en República Dominicana. Tenemos las declaraciones de Lirico, el cantante de música urbana, quien fue apresado por un supuesto incidente en una cabaña aquí en San Francisco de Macorís. Estas son las principales informaciones de este viernes, así que acomódese en su asiento para que pueda estar informados. Antes de enviar a la pausa que corresponde en este momento, quisiéramos felicitar a todos y cada uno de los músicos por ser este día el Día del Músico. Y vamos a agasajarlo con una canción de los nuestros. Willy Hierro, vamos a poner la canción, ustedes escúchenla, luego vamos a pausa y retornamos con más informaciones en esta que es la fuerza informativa sobre todo. luego de estas recomendaciones sí pasamos de inmediato con las noticias en el plano internacional e iniciamos con una quizás no tan halagüeña como quisiéramos nosotros y es que entre cacerolazo y caos decenas de heridos y detenidos durante un paro en Colombia en el marco de la huelga múltiples protestas se llevan a cabo en Colombia en la capital de Bogotá la policía ha dispersado a grupos manifestantes con gases en la en la plaza Bolívar, centro de la ciudad. Los manifestantes salieron a las calles desde distintos puntos de la capital colombiana para mostrar su apoyo al paro nacional. Pese a la violenta operación policial, miles de personas de todas las edades hicieron sonar la noche de ayer las cacerolas en apoyo a las demandas sociales. El sonido del cacerorazo se escuchó con mucha intensidad en los barrios de Macarena, la estrada y la soledad allá en Bogotá. Sobre estas manifestaciones que se llevan a cabo en Colombia, tenemos varias declaraciones y vamos a pasar a escucharlas. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social. Todos somos estudiantes, aunque no tengamos una única voz, no queremos violencia, queremos ya no más esto. Todo bien, están disparando, están disparando. Bueno, Colombia es la punta de lanza del imperialismo yanqui en este momento en América Latina. Nosotros vivimos unos momentos muy interesantes en Bolivia, Chile, que nos han dado ejemplo y nos ha dado una un luz de esperanza. Eh, en Colombia vimos un fascismo. El señor Uribe y sus títeres tienen eh, el gobierno vueldo el, el, el pueblo colombiano, eh, en, en la peor crisis en la historia y el pueblo, como te estás dando, está, está despertando. con la corrupción, eh, ya estamos hastiados pues, del gobierno repetitivo de Duque y de Álvaro Uribe Vélez, que pues, se han manifestado varios asesinatos, varios falsos nuevamente positivos. Ya pues los estudiantes estamos cansados porque nos han robado la plata, nos están robando pues todos los recursos, las universidades están cayendo a pedazos, se hacen los bobos, nos van a hacer una reforma laboral, una reforma pensional, dicen que no, no, no va a haber nada al respecto y nos, o sea, nosotros los jóvenes somos los que más nos estamos viendo perjudicados. Estas olas de protesta se podría eh, decir que se están. Eh, escenificando en Colombia, sabemos que otros países del Caribe, entre los que podemos citar a Venezuela, sabemos de la situación que aconteció allí, también Puerto Rico, que terminó eh, cambiando de gobernador, eh, ahora se une a, a otras protestas por desconformidad con el gobierno Colombia. Esperemos que esta sea realmente la voz del pueblo y que la voz del pueblo de una u otra manera sea escuchada. Vamos a pasar a otro tema y hablemos de México, en donde ocurrieron dos muertes en un nuevo motín en, la, en una cárcel eh, por una disputa entre criminales. Un nuevo enfrentamiento entre reclusos registrado en la mañana, de, eh, la mañana en el interior del penal de la Ciudad de México eh, de Moralejos. Dejó como saldo dos muertos y 10 heridos confirmados por las autoridades. Todos los heridos presentan lesiones contundentes y punzocortantes. No se ha especificado los motivos de la pelea. Por su parte, la Fiscalía General del Estado se encarga de las investigaciones correspondientes. A finales del pasado mes de octubre se, re se registraron allí otros enfrentamientos que acabaron con la vida de seis personas. Entre ellas, Raymond Isidro, el rey, quien era considerado líder del carte julisco Nueva Generación en Moralicos. Así que esas informaciones que nos llegan de la actualidad que está sucediendo en México, en donde dos personas murieron a raíz de un enfrentamiento entre, entre reclusos. Y recordar que a finales del mes pasado hubo otro enfrentamiento allí en donde... El número ascendió a seis de las personas que fallecieron. Esperemos que las autoridades pues, tomen cartas en el asunto y puedan control controlar esta situación con los recursos. Con estas informaciones cerramos el bloque de las informaciones internacionales para pasar a las nacionales no sin antes. Recordarles a ustedes eh, hablarles de óptica máxima visión, eh, las mejores monturas, los lentes de todas las marcas, las de su preferencia. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos con su, visa, con su, re, con su vista.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 Luego de hablar de las principales informaciones quizás no tan favorables en el plano internacional, pasamos a las nacionales y hablamos de política y es que la Junta otorgó 24 horas de plazo para que partidos hagan correcciones a sus alianzas. Será en la próxima semana cuando la Junta Central Electoral Dará a conocer su decisión respecto a las 200 alianzas y funciones depositadas por los distintos partidos políticos a quienes ahora se le ha otorgado un nuevo plazo para que hagan las correcciones que entiendan pertinentes. Los partidos cuentan con un plazo que vence en la tarde para hacer las correcciones de sus alianzas. Vamos a escuchar algunas declaraciones sobre este plazo dado por la Junta. En el día de hoy ha sido revisar o aceptar todos los pactos de alianzas y coaliciones que hicieron los partidos y fundamentalmente todo muy bien, excepcionalmente bien, sin quejas. Y de todas maneras puede existir alguna que otra distorsión por errores humanos como señaló por cierto un partido ahí y entonces la junta ha permitido 24 horas para que mañana los partidos si encontrar alguno alguna otra cosa tengan tiempo suficiente para resolverlo pero ha sido un, un evento muy correcto muy como lo que esperábamos y, y el deseo de que todo continúe de esa manera Bueno, los partidos políticos atentos a las correcciones que deben hacer lugar ante estas alianzas. Sabemos que contamos con un amplio número de partidos políticos y movimientos políticos que lamentablemente a final o a cuando se acerca la contienda electoral terminan simple y sencillamente aliándose a los partidos tradicionales, a los ya partidos mayoritarios. Vamos a continuar con el plano político, pero en otro ámbito y es que diputados del PRD Presionaron a los del PLD para no salir afectados por, por el cumplimiento de la cuota de género. El Partido Revolucionario Moderno PRD, en su alianza con el PLD, tendría que sacrificar a menos cinco de sus candidatos para poder cumplir con la cuota de género que debe ser aplicada por demarcación. El malestar de los diputados perreministas se hizo evidente en la pasada sesión cuando no se sumaron a este pedido de su aliado PLD. Sobre esta información vamos a escuchar a los diputados. Como algunas reservas del PLD eran para el PRD, ahora el PLD lo único que nos pide a nosotros es que nos sacrifiquemos nosotros. Y entonces nosotros decimos, de la misma manera que nosotros debemos sacrificarnos, en esa misma medida deben sacrificarse o ellos o un poco más. Que se sacrifiquen si quieren seguir aliados, porque esto no se sabe dónde va a parar. Yo creo que todo tiene solución. Y tanto el señor presidente de la República, como Miguel Valga, y nuestro representante del PRD, y, de, ...y del PLD están buscando la solución. Nosotros como periodistas lo que podemos es solidarizarnos con sus preocupaciones. Eh, sabemos exactamente que ellos eh, están manejando la situación con su partido. Bueno, estas son las consecuencias de las alianzas. Sabemos que el PRD está aliado al PLD y por ello, pues como han manifestado los diputados, se sienten inconformes a raíz de que podrían ser afectados por la cuota femenina que deben cumplirla por ley. Vamos a pasar con otro tema. Hablemos de economía y es que la mayoría de los combustibles bajaron entre un y 7 pesos, excepto el gas, el GLP, que aumentó un peso con 20 centavos. El Ministerio de Industria y Comercio informó que para la semana del 23 al 29 de noviembre, todos los combustibles registrarán rebajas entre 1 y 7 pesos, con excepción del gas licuado de petróleo, que sube un peso con 20 centavos por galón. Es una buena noticia, entre tanto, que la mayoría bajan, aunque... Si hacemos la comparación, eh, varias semanas tenían en aumento. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al retornar tenemos las principales informaciones en el plano local. Y le hablaremos a ustedes sobre un incidente en que estuvo relacionado un popular eh, eh, artista de la música urbana, eh, lírico en la casa, en donde resultó apresado. Al regresar les haremos los detalles, así que continúen con nosotros. Ahora sí, vamos a pasar con las principales informaciones en el plano local. Iniciamos hablando de Valle, uno de los sectores más grandes de San Francisco de Macorís, en donde se quejan por el mal estado en que se encuentran gran parte de sus calles. Vamos a escuchar las declaraciones. Que supuestamente tiraron un famoso relleno y lo que tiraron fue un bache ahí. El ingeniero tenía que fijarse en la calle de unidad de amor allá abajo para que se diera cuenta qué tipo de relleno fue que tiraron y que eso nunca se ha quitado de ahí. Yo a visto ni entero. No hay lobo así. Que no pueda uno pasar ni de pie, ni en boite ni, ni nada. Por. Para ya ver qué tipo de ingeniero fue que mandaron para esta obra. podemos ver en las imágenes, el mal estado en que se encuentra en la calle del sector Vista al Valle. Bueno, algunas de las calles de Vista el Valle, pues sabemos que otras han sido intervenidas. Los residentes de esta zona solicitan a las autoridades locales o a quien pueda darle solución a esta problemática la rápida intervención. Y pasamos a otro tema y es que en la mañana de hoy, hace unas, uh, unos minutos, una persona resultó con una herida de arma blanca en las inmediaciones del de ayuntamiento de este municipio. Aclaramos que el altercado nada tuvo que ver con el ayuntamiento municipal, pero se produjo en el área de parqueos del de gobierno de esta localidad. De acuerdo a informaciones no oficiales, el agresor, respondió a una supuesta vinculación a un robo de un, de un motor a quien resultó agredido, como pueden observar en las imágenes que aparecen en pantalla. Sobre este altercado tenemos algunas declaraciones, vamos a escucharlas. ¿no ¿Qué pasó? Mira, ¿Pues el, el otro ven, ven, agarra el otro, ven, No me no pues, me No, no el otro. No, él, él lo puso a ellos, está bien ¿qué es por lo que pasó? Cuénteme aquí, ¿qué fue lo, lo que pasó? Este muchacho el, el, el, que cortaron, le robaron un motor él lo puso no no? a ellos, pero está bien no debiste adelantarte así tampoco te fuiste demasiado rápido no, no, yo le no, dije te aguante se va con ellos, usted se fue adelante Yo te tiene problemas por eso sí, pero, güey, ¿Cómo el no lo va a cortar el por, el el por el eso, sí Se pasa, de fresco oiga, Jimmy, Jimmy, llévalo, llévalo. Vaya, Bueno, este acto de violencia, como decía y como explicaba una de las personas que fueron entrevistadas surgió a raíz de un inconveniente por un supuesto robo de un motor y que fue acusado la persona que está detenida y pedimos eh, que pongan en pantalla puesto en el video se observa cuando la persona que está detenida que estaba siendo grabado por uno de nuestros camarógrafos eh, agredió al camarógrafo y lo eh, de forma física. Y lo golpeó. Ese es el señor que, te, según las informaciones que manejamos, hirió a quien lo acusó de supuestamente robarle una motocicleta. Eh, al momento de ser grabado se, se muestra visiblemente incomodado y agredió a uno de nuestros camarógrafos que estaba simple y sencillamente cumpliendo con su rol, el rol de, de mantener... Mantener a ustedes informados tomando las imágenes de este incidente en donde una persona resultó herida. Así que condenamos esta, esta acción y le estaremos dando seguimiento a este caso. Pasamos con otras informaciones. Sabemos que en el plano nacional se ha cuestionado a quien es actualmente el candidato del PLD para aspirar a la presidencia del país, Gonzalo Castillo, quien ha sido cuestionado sobre supuestos eh, manejos y regularidades. Sobre, eh, sobre esta realidad, cuestionamos a un dirigente del PLD aquí en esa ciudad, quien a ser cuestionado sobre este tema se limitó a afirmar que lo que importa es el trabajo. Mira, siempre la parte que está en la oposición tiene que tener motivos para fines de, de hacer vida, hacer vida en la actividad política. Y de hecho que esas denuncias o esas observaciones que ha hecho la licenciada Alicia Ortega tienen importancia, ¿no? Pero nosotros entendemos que lo más importante que hay en la actividad política es el trabajo. Nosotros estamos trabajando, tenemos un gobierno encabezado por el licenciado Nilo Medina, un gobierno de trabajo. Nosotros seguimos trabajando. La oposición que se encargue de buscar los asuntos que le sirven a ellos también para, para hacer sus su, su actividades. Nosotros identificamos con el trabajo. Esa es nuestra manera de hacer crítica que... y esa es nuestra manera de... ¿Usted cree que las acusaciones afecten a Gonzalo? Bueno, el señor Gonzalo Castillo solicitó que le auditen y que el que tenga algún tipo de medios y cosas para sustentar una demanda que lo sometan a la justicia. Solicitó a la Comisión de Ética y Disciplina que lo investigue también. De manera que vamos a dejarle esa parte ahí a esos gobiernos que eso es, son parte de su tarea, ¿entiendes? No es tarea nuestra evaluar esa parte ahí. Para eso hay los medios que deben hacer ese tipo de trabajo. Sabemos que el país se ha visto envuelto en protestas eh, exigiendo el exceso de la corrupción. Y bueno, aunque no han dado un fruto parpable, lamentablemente, y lo que llamamos el movimiento verde ha llegado a una época de silencio, esperemos que pues esta acusación o esta información dada de supuestas irregularidades sea realmente investigada. Sabemos que sectores han exigido al Procurador General de la República que haga hincapié en ella y que investigue hasta llegar a las últimas consecuencias, pero sabemos que ambos pertenecen al mismo partido y parece que eso pesa más que la búsqueda de la información y, y la persecución a los actos de corrupción en el país que es totalmente lamentable continuamos hablando del tema de entidades del estado pero esta vez eh, nos pasamos al ministerio de agricultura en donde de acuerdo al director eh, regional de esta entidad próximamente se va a inaugurar la edificación que ha sido remodelada esta edificación según datos que manejamos ascienden a 28 millones de pesos Dejaremos que sea Ramón Padilla que ofrezca las informaciones. Mira, la lluvia de ayer eh, hay, que, hay que valorarla en oro. Si tú hubiese estado en limón de lluvia de ayer, te das cuenta la felicidad que estaban los productores de arroceros. Debido a que con la lluvia yo estaba emboquillando y todo el mundo preparando tierra con mucho más velocidad que cuando es poniéndole agua. A través de los canales, porque cayó agua en la zona entera. O sea, los productores de habichuelas estaban sembrando, los productores de maíz estaban sembrando, los productores de plátano, hoy todo está sembrando en el campo. Felices por la lluvia que cayeron. Entonces, creo que si te decía al principio, que si fuéramos a valorarla, habría que, habría que darle un valor en oro a lo que cayó ayer del cielo ¿podrá esto paliar los costos de algunos productos agrícolas? indiscutiblemente porque eso hace que la gente siempre y que en un tiempo relativamente corto tengamos una mayor producción y si hay mayor producción automáticamente los precios bajan un poco también quiero adelantarte que para mediados del mes próximo posiblemente estemos inaugurando la estructura estamos remodelando el Ministerio de Agricultura, de la regional modesto. Ya estamos colocando aire, estamos eh, colocando plafones, toda la estructura que había que remodelar se remodeló es y ya solamente estamos dando los toques finales para o sea, mudarnos para allá. Final. ¿Cuál es el costo de esa? A aproximadamente 28 millones de pesos, es lo que cuesta la remodelación. Esas fueron las declaraciones dadas por quien es el director regional del Ministerio de Agricultura que tiene haciendo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esperamos que sus declaraciones en torno a las lluvias que según él afectan de forma positiva a las siembras eh, se puedan ver en el costo o en la, en la disminución del costo de las, lo, los rubros del plátano que sabemos que hace apenas unos días costaban 30 pesos la unidad. Bueno, vamos con esta información a ir a una breve pausa comercial, invitarles a ustedes a que continúen con nosotros porque en el próximo bloque tenemos todas las informaciones en torno al apresamiento del afamado cantante de música urbana lírico en la casa. Continúen con nosotros. Agradecemos a ustedes el favor de su sintonía y vamos a continuar con el desgloso de las principales informaciones de este viernes en esta que es la fuerza informativa sobre todo. Y continuamos este o iniciamos más bien este bloque con una información dada por, el, por un dirigente comunitario quien exige a las autoridades locales que le den solución. ...a las múltiples problemáticas que afectan a los residentes del sector Vista del Valle. Vamos a escuchar a Ramón Flores. Estamos aquí porque queremos que el nuevo gobernador le preste la debida atención al Gran Vista del Valle... ...que lo compone más de 20 sectores, un conglomerado enorme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 estas declaraciones fueron dadas por el dirigente comunitario en medio de una entrevista realizada en la mañana de este viernes en el programa de mañana, en donde afirmaba son varias las necesidades que les afectan, entre ellas el asfaltado de las calles, un sistema de aguas negras, aguas fluviales, también entre otras necesidades. Así que esperemos que las autoridades presten atención a ello y le brinden, le brinden por supuesto, la oportuna solución. A raíz de una información que conocemos de un estudio que se hizo que reflejó que el 40% de la población dominicana tiene como esperanza salir del país para mejorar su situación actual, entrevistamos a varios ciudadanos sobre su parecer si desea o no salir de la República Dominicana y esta fue su respuesta. ¿Pueden? He oído eso. yo no me quiero ir, yo estoy bien aquí. yo yo hasta ahora no quiero ir, por más que nada. Yo me siento bien aquí. si gana el PLD otra vez y me voy. Me degarito, pero así. A ver, pero la pregunta es hasta un poco como capciosa, vamos a decir por qué. ¿Cómo está el país? de mal es peor. Uh, no ¿Poke? ¿Poke? ¿Poke es tuyo aquí? Pues se me va a ir, ¿no? Adiós, pero claro ¿Poke? Adiós, puta increíble, en la olla. Más nunca Yo estaba retirado Digo, estaba fuera y me retiré para estar en mi tierra Bueno, por lo menos, ¿Poke? Eh... Estoy llegando la mi cabrera Estoy terminando la carrera. Creo que tengo posibilidad, ¿Poke? Sí, ¿Sí? ¿Poke? ¿Claro que sí? Claro que sí ¿Por qué? ¿Qué sé yo porque hay más oportunidad fuera de aquí y para conocer también otras culturas diferentes ¿Y eh, No, estoy okay. bien aquí, gracias a Dios Tengo trabajo ¿Eh? Depende ¿De qué? Depende de si se puede o no se Bueno, visitar el país extranjero es una experiencia buena, tú sabes, y son muchas cosas positivas Si tú te vas a desarrollar en, un, en cierto sentido, tú me entiendes Ajá, sí. Pero si aquí tú te pagas como un hombre y también te pones a trabajar Tú vas a vivir bien, acorde a ti ¿Quieres irte o no quieres irte? Sí, porque okay. hay que conocer Solo me gustaría si fuera para visitar, no para quedarme en otro país Buenos sí, días, Dios Como está la situación aquí en el país, lamentablemente No es porque, no te gustaría No. ¿Por qué? Porque me gusta estar aquí, yo soy aquí. ¿A usted le gustaría irse del país? ¿A Dios cómo que yo me ir del país? Claro. Por la situación que aquí no hay, cuatro, hay oportunidades para la juventud, ni hay trabajo. Bueno, la verdad yo no quisiera irme, tú sabes. Yo entiendo de que uno debe progresar en su país. Pero también entiendo el punto de vista de los demás. De que aquí la inseguridad y una serie de cosas no le permiten avanzar. Entonces, está bien si quieren irse. Por lo menos en mi caso yo no. Porque si me voy a otro país, prácticamente sería un extraño a tener que adaptarme a otro estilo de vida y una serie de cosas más. No. ¿Por qué? Porque no, me siento bien aquí. Bueno, imagina que aquí en este, en este país las cosas no avanzan. No avanzamos, hay tantas oportunidades como en otro país desarrollado. ¿no? No. Eso depende de cómo uno se maneje su vida diaria. Este pobre de la mente será pobre de cuercito. Okay. ¿Por Claro que es ¿Por Porque sí, no a okay. morir. interesaría, sí? ¿Por okay. ¿Eh? ¿Por ¿Eh? okay. No, tú sabes porque aquí la cosa está difícil. No. Okay. pobre. Pues estamos bien, que luchar. <risa> <risa> no te no vas? Claro que sí. Hay que buscar la forma de arrancar este país y ver quién aguanta yo orando, trabajando, viviendo de pimentel y pagando pasaje porque me quitaron el motor y la mesa. Voy para afuera. ¿Por qué? En este país no hay avance, porque hay mucha corrupción. Lo estaré así para ver si encuentro un cambio o una mejor vida. Bueno, ahí están las respuestas a las, al cuestionamiento de si desean o no irse a vivir a otro país a raíz de esta investigación que indica además que el 48.8% de los entrevistados eh, de los dominicanos tiene planes de emigrar en los próximos tres años para trabajar o vivir en otro país. La intención de emigrar es mayor entre los hombres y entre los más jóvenes. Ahora sí vamos a pasar con una información que ha, desde que ocurrió, ha circulado en el plano nacional también, y es el apresamiento de quien es... Un popular cantante de música urbana, Alvin Joel Abreu, mejor conocido como lírico en la casa. Apresan a cantante urbano lírico tras supuesto incidente en cabaña aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar sus declaraciones. Órale. Explica lo que fue lo que sucedió ¿Eh? allá, explica lo que fue lo que no, sucedió. No, mire, mírenme el cuello. Fue que me agarran y me inventaron a golpe y yo estaba ahí defendiendo a una persona y ya por eso yo me he detenido. ¿Y por qué te, por qué te traen aquí a ¿no? muerte? ¿Ah? ¿Por qué te traen aquí a ¿no? muerte? Porque, ¿Por ¿no? ¿Por ¿no? Porque, Porque yo estaba en el lugar de los hechos. ¿Qué hacías tú ahí en ese momento? ¿Eh? ¿Qué hacías? ¿Con mi esposa? ¿Con mi esposa? ¿Con tu esposa? ¿Es una cabañera que, ¿no? ¿Eh? que están ustedes? ¿A dónde? ¿En una cabaña.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 de... Entonces tú no la golpeaste a ninguna Ah, ¿quién? hay una policía agredida, sí ¿Quién la golpeó? A una policía Sí la policía? Diablo, pero para la presa Que yo le di a una policía No, no, no, no, Eso que me agarran preso ¿Por qué? Normal, y la gente está argumentando cosas que no son Normal ¿Un video? Que lo tiren El video Entonces, ¿por qué entre las mujeres, de ¿Qué? es que yo no sé, yo soy una víctima, pero usted está preso ¿Eh? Al, por algún motivo. Sí, porque... y usted me está viendo el cuello ah. a mí, como yo lo tengo. Ah. Te agredieron entonces ¿Eh? Te agredieron a Y usted no, me no, está viendo, la cámara me está viendo el cuello a sí, mí sí, te, estamos, te estamos enfocando Y usted ha no. grabado a otra gente que está agredida No, solamente a ti por ah, eso de te que, que te acompañaba Agredió a una policía de aquí de San Francisco de Macorís No tengo conocimiento de eso Solamente eh, te puedo informar a ti Que yo ya, por favor, ya. estuve arrestado ya. Estoy arrestado Por ya. Por tai. Ahí están las declaraciones del cantarte, el cantante urbano lírico en la casa, quien de acuerdo a las informaciones no oficiales se vio involucrado en una situación, en una pelea dentro de una cabaña. Aquí en San Francisco de Macorís, él y otras eh, personas más en lo que se presume otras féminas. Con esta información terminamos esta entrega de la Fuerza Informativa, sobre todo de este viernes. No sin antes agradecerles a ustedes el favor de su sintonía e invitarles a que el lunes, a partir del mediodía hasta la una, Sintonice nueva vez este programa y con el periodista Vladimir Paula eh, se informen de todas las noticias trascendentales de ese día. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Feliz resto de la tarde. Feliz fin de semana y buen provecho.